La capital está fuera del toque de queda. El próximo lunes quedan libres de toque de queda el Distrito Nacional y la provincia de Alta Gracia, pero se requiere de permisos especiales para la celebración de actividades que impliquen aglomeraciones de personas. La disposición está contenida en el decreto 477-21 emitido anoche por el presidente Luis Abinader, el cual establece que el levantamiento del toque de queda para las localidades citadas se inicia a partir de las 5 de la mañana del día 9 del presente mes. Explica que una vez entre ejecución el levantamiento, el toque de queda, en la provincia de Altagracia y el Distrito Nacional, se mantiene el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes. De igual forma, se prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos y privados de uso público todos los días desde las 12 de la noche a las 5 de la madrugada. Ahí está. Ahí está. Es una prueba eso, para los que no creían que el toque de queda se podía quitar si usted se vacuna. ¿Eh? Señores. Es una realidad. Es que hay que vacunarse, porque hay varias personas, no quiero ofender a nadie, bueno, hay muchas personas que son ignorantes, de que hubo uno que me dijo, eh, pero para llevar una vacuna... A que sea procesada digo yo pero tú eres pobre porque quieres porque tú, tú tienes un conocimiento increíble <risa> no, eh. tú tienes que poner un consultorio no, eh, eh. ¿Sí? no son científico, ¿Sí? científico. ¿Sí? no porque asigno, yo como ¿eh? sí. y que dios pero tú eres pobre porque tú quieres back. señores quiero dar un, un saludo a mis hermanos eh, Leandro, Ana Francisca, Cambiori y a su esposa Vania que están en nuestra casa ya eh, un abrazo los, Para nosotros es un placer Tenerlo aquí en San Francisco Viendo los sosobrosos saludos a los gordos eh, ¿Cómo a, ¿Cómo a, a Leandro Y Leandro, a Ana Francisca y a Y ambiori. Y, ambiori, y Ana Francisca sí, y, su y su esposa Bania No estoy saludando mujeres ajenas <risa> su, su esposa tranquilo Un abrazo y Uy. un cordial saludo Después nos invitan señora. a beber café El único que no viajo soy yo Pero ellos viajan hermanos míos tranquilo no, tú no me llamaste hoy, no me llame, ¿Tú ves? ¿Cómo así? No, no, que no me llame hoy porque tú sabes cómo es. <risa> si te cotizaste, ya estamos activos. No, ahí, ahí seguimos viendo imágenes, señores, Ya de lo, de, lo, de lo que va a pasar ahora, de ahora en adelante en la provincia de Altagracia. Y, Pero y eso no Distrito quiere Nacional. decir que no se aloquen. Exactamente. No que no abusen no de la confianza. Que no se aloquen. ¿Es capitaleño? Sí, el distrito nacional que está todo el mundo vacunado. Tranquilo. Y mira que el otro día sí. cerraron la capital y nosotros estábamos aquí burlando. Sí, y mira, mira cómo se vuelve la hoja. De hablar, de no, no, que se concientizaron. Se concientizaron, claro. se concientizaron. Claro. que no quieren volver para atrás. Entonces San Francisco de Macorís, provincia de Duarte, tiene que ponerse la pila. Aquí han hecho de mí, aquí no hay que. que. Aquí han apoyado los empresario, han abierto su negocio para vacunar. La gente no quiere entender. Sí. La gente quiere que vaya vayan casa por casa. ¿Sí? No, que ya lo han dado haciendo y lo sacan de la casa. No, sí. ah, yo no me voy a vacunar. No, sí, en Santo Domingo, full. Eh, y aquí van Vacío. casa por casa. No, yo no me voy a vacunar. Que creo que. Sí, eso, eso es un negocio. Creo po, que hoy pose, si es un negocio, posee parte del negocio y vacúnate. <risa> lo gratis? Creo que claro. hoy, creo que hoy también había porque tú y tú, veníamos juntos. Mira, vinimos juntos y vi, vi, ¿Eh? vimos jornada. ¿Que ¿verdad? vinieron juntos? ¿Cómo? Juntos la calle. yo fui y la buque wow. a su casa. Me estaba esperando en su casa y de todo. Wow, pero yo ahí me siento con ¿Quién logró eso de aquí? Usted es amable, juez. No, ella misma me tiró. Ey, eh, tiró. Ella misma ah, me tiró. No, mira. Se decidió, se decidió. Se decidió a tirar. Ella misma me buscó. Eh, ella misma, para que vean las mujeres, eh, las mujeres que quieren privar en, en, en feminista. Mire esa dama, lo <risa> llamó <quieren privar> <risa> a él. Yo quiero privar en buena. En tu pasolita, ven buen mujeres que quieren privar en buena, ¿eh? Ese es el término correcto. Entonces, claro, yo me voy en tu pasola aguantando humo, no importa. <risa> claro. Eso. Sí. Si no come ahora que él está pasando toda, <risa> cuando él pegue una, va a estar ahí presente. El <risa> <risa> no, no, no no, día Espérate, amable. Entonces, eh, como se diciendo, cruzamos por el capacito y vimos, vimos varias, varios vehículos de la de la vacunación, parece que están vacunando sí, por ahí. En zona, sí, en la zona, claro, Vimos varios, nos topamos, incluso no iban hasta llevar uno. es un capacito, vacúrense. Sí, sí, es un capacito, que hay gente buena. En el capacito, claro. sí. Están haciendo jornada de vacunación. Ojalá termine esto. Ojalá San Francisco suba porque está muy pobre el porcentaje. Y queremos salir de esto. Vamos a... Voy a poner recarga para que se vacune. Atención a la red mía. Recarga para que se vacune. Atención a, para a la red mía. Arroba Neto Flow 56. Voy a poner recarga y que se vacune de mañana para adelante. Hay que se vacune. Hay, hay que motivar a la gente Pero porque ya... Ya que la gente ¿Eh? sí. es pues llevando lo que vamos. Para que. He llevado. Pero que ya yo va le tiras todo ella una, bueno, recalga, tu y Recibe tu recarga. Claro, ponte tu vacuna, recibe, recibe tu recarga. Ponte recalga. tu ponte vacuna y recibe tu recarga. Ponte, ponte ponte, ¿Eh? ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte, ponte. ponte No, y le ponemos la recarga ahí mismo. Otro fue que me dijo: ¿Di que eh, eh, Ah, que eso le ponen un chía ahí que, que un imán, pero gracias a Dios que te están poniendo un imán. Pues tú no tienes nada en tu vida. <ríe> Ustedes están poniendo un imán, eso <risa> no es eso, eso tú empeñes el brazo. No, la la gente sacó, sacó no todos los mitos del mundo para no ponerse la vacuna. Increíble. Todo, todo. ¿Eh? <risa> Ahorita lo puede vender, claro, cuando usted <risa> Atención, estos cárdenas, cárdenas, hierro, vamos a vender los brazos. <risa> <Sí>. <risa> claro, porque tiene un imán. No, de que plomo. Claro. Y, no, y no que te, te, te, el coso de que te inyectan se convierte en plomo en el brazo, y entonces, ojalá eh, no, la gente está. De, está. Eso, yo me imagino, las señores.